¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico Dagarcid y los invito a elevarse conmigo y vivir la Experiencia TV, TV Mantener un canalcito de coleccionismo es una actividad que no me genera absolutamente ninguna ganancia económica y que incluso hasta se puede decir que me genera pérdidas. Pero la recompensa espiritual que esto provoca llega a límites insospechados, como lo que vamos a vivir hoy. Es que a raíz de estos humildes videitos ha llegado al búnker de Adarsid una de las piezas más interesantes que probablemente llegué a probar hasta ahora. El ser humano lleva fantaseando con crear vida ya muchísimo tiempo, y la utilización de la mecánica para tal fin se remonta incluso hasta el antiguo Egipto, donde supuestos documentos indican que se generaron los primeros autómatas de la historia, los cuales consistían en estatuas colosales que por medio de la manipulación manual, escupían fuego, movían los brazos y generaban sonidos. Esta obsesión con ser Dios tuvo su encarnación en Argentina en los 90 y se llamó TV Teddy. Algunas almas más jovencitas se pregunten quizás qué carajo es el TV Teddy y por qué tanta introducción para un simple oso de peluche, y no tendrían la culpa si lo hicieran. Es que a simple vista, el TBTD no tiene ni tuvo nunca un atractivo demasiado interesante. Quiero decir, es un simple oso con una remerita. Pero también es cierto que eso es solo la superficie, y que debajo de esa piel de terciopelo se encuentra la promesa más atractiva posible, la de la vida sintética. El discurso propuesto por las campañas de marketing era que podías compartir esos momentos en los que disfrutabas de la televisión con tu nuevo y peludo amiguito, el cual incluso hablaría con vos, y creo que esa independencia del muñeco era lo más atractivo, siendo que en los 90 cuando llegó acá, hacía mucho tiempo que los osos de peluche habían sido derrocados por criaturas mucho más estimulantes, como tortugas ninja y monstruos de todos los tamaños, colores y formas. Los osos de peluche ya eran anticuados, pero esto era diferente. Esto era un robot real. Por supuesto que había una trampa. Y es que el oso no era un verdadero autómata, sino que era algo más parecido a una especie de walkie-talkie. El oso recibía una señal de radio de un receptor que obtenía esta señal decodificando información archivada en una franja gris que se encontraba tapada por los bordes del televisor. Entonces, el cuerpo del oso no era más que un mensajero, y el verdadero robot constaba del de oso mismo, un transmisor y un televisor. A veces, un reproductor de VHS donde reproducir videos especiales para Teddys que contenían ese tipo de señales, también. Es mi parecer que estas cintas eran la mejor experiencia, puesto que tenían momentos específicamente preparados para el oso, que modulaba frases con un carisma y una fluidez impresionante. E incluso otros momentos en los que la persona que se encontraba en la televisión entablaba una conversación con Teddy. La campaña de marketing del Teddy en Argentina es muy simpática. Comenzando con un programa de televisión que el oso co-conduciría con ni más ni menos que el legendario Carlitos Balá y su característico corte palangana que brillaba tan fuerte como siempre. O incluso más. Es a Carlitos a quien aprovecho para dedicarle este video. No era el único programa que era compatible con El Oso, y es acá donde podemos apreciar el genio maligno de las empresas jugueteras, siendo que no eran los niños quienes iban a comprar El Oso, que por cierto estaba carísimo, 200 dólares de aquella época, que hoy en día serían aproximadamente unos 500, la campaña debía sobre todo seducir a los padres, convencerlos de que esto era una inversión, y para esto... Implementaron la señal del Teddy en todos los programas que los niños no soportaban, pero que los padres querían ver en paz. Fue así que un ícono con la cara de Teddy aparecía en una de las esquinas superiores de la pantalla, el cual indicaba que mientras él esté presente, el oso cobraba vida, como en el programa de Gerardo Sofovich e incluso en algunos noticieros. Los padres entonces podían ver sus programas de adultos sortivas, Mientras sus hijos se quedaban en el molde, esperando como hipnotizados a que ocurra el milagro, y el oso se pusiera a hablar. Del chico por supuesto que no lo tuve, así que no sé exactamente cómo se sentía la experiencia TV Teddy, pero luego de haberlo probado, como verán a continuación, me quedó la sensación de al oso nunca responderme a mí, y yo siempre escucharlo a él, e incluso intentar hablarle y que me responda algo, de estar junto a alguien que se cree la gran cosa, y a quien no le interesa en lo más mínimo. Y esa sensación, debo decir, que no es muy agradable. Si querés saber más sobre el oso Teddy, te voy a recomendar dos anexos. El primero es esta entrada de mi blog favorito, que ahora tiene su propio podcast, y que se llama qué Planeta Generoso. En él se cuenta una breve pero impecable historia del nacimiento del TV Teddy y algunas curiosidades. Y si querés saber aún más y qué conexión tiene el TV Teddy con la mismísima Nintendo, te recomiendo un episodio del podcast Modo Historia, que no te voy a decir qué episodio es, porque quiero que lo busques escuchando y revisando el canal. Porque el laburo que hace esta gente es increíble. Entre otras fuentes, sus trabajos me ayudaron muchísimo a darle forma a la introducción de este video. Y habiendo ya entrado en contexto, me gustaría que me acompañes a vivir... De experiencia TV Teddy En esta ocasión No me encuentro solo Sino que estoy acompañado Por quien ha sido el benefactor De este TV Teddy en caja Inmaculado Estoy hablando de mi amigo personal Patín Hola, ¿cómo andan gente? Eh, Patín, contame de dónde salió este TV Teddy Bueno, este muñeco... Eh, pertenecía a la mujer de un amigo mío que trabajaba en una eh, juguetería icónica de la ciudad de La Plata llamada Víctor Sí sé, sé que cambió de nombre por una cuestión de, de, de problemas legales pero siempre fue conocida y bien ponderada Víctor Era nuestro último refugio para los nostálgicos en Pedernido Una juguetería en la que ha adquirido numerosos juguetes en caja ya hasta rozando mi adultez Hasta que cerró Y debo decir, eh, Patín, que no la he sabido aprovechar No por falta de ganas, sino por falta de dinero eh, No sos el único Eran momentos bastante complicados en, Bueno, en nuestra adolescencia también eh, bueno, no vivimos los mejores momentos económicos En la ciudad de La Plata Pero además, este, no estábamos creo que preparados para tanta... Para tanta energía. Jimena, la mujer de mi amigo, trabajaba en esa juguetería y cuando se, mi amigo se entera que va a cerrar el, el lugar, él se abalanza y compra eh, joyas que algún día eh, van a ser exhibidas en ¿sí? Adelphi porque merecen. Eh, Mira la bomba que acaba de tirar este chabón. Cosas increíbles que creo que no no creo que se puedan encontrar ni siquiera en Estados Unidos en Blister. Y es que realmente no sabían ni que iba a haber un boom por la nostalgia. O sea, que nosotros los jóvenes nos íbamos a volver adultos, no tan responsables. Y dispuestos a, a gastar sumas de dinero de descomunales por algún objeto de colección que no pudimos tener de chicos. Y la segunda teoría más importante es que no tenían ni idea lo que estaban comprando y lo que estaban guardando. Bueno, ¿Listo para hacer el unboxing? Vamos a ver el unboxing. Vamos a ver la caja. Mira lo que dice acá. Incluye cassette de video especial de los Berenstein Bears, de los cuales eh, existe una leyenda de que vivimos en una realidad alternativa porque hay gente que lo recuerda como Berenstein en vez de Berenstein. Wow. Así que este es un evento cuántico, además. Mirá, qué curioso esto. El TV Teddy que vemos acá en la foto es diferente al que tenemos acá. Este me gusta mucho más. ¿A vos ¿Qué? te gustaba el TV Teddy cuando lo viste por primera vez? Yo no sabía directamente de qué se trataba Recuerdo la publicidad Por el canal ATC que los promocionaba El, el, el recién Nuestro eh. El recién ido Carlitos Vala Que mirá, justo que lo nombramos, mira quién está acá Todo estirado Que en paz descanse Del cual se han dicho cosas medio oscuras a veces pero Como siempre, de todos bueno. Se dirán, calculo lo que importa son las risas y los chupetes que se llevó. Sí. Eh, la caja es imponente. Este es un juguete eh, bien menemista, me parece, ¿no? Bellísimamente menemista. Bien menemista porque además era muy caro. Creo que salía 200 dólares en su momento. Por manera. favor. Muy, muy caro este juguete. Eh, si te parece, lo vamos a abrir y lo vamos a armar. Bueno, vamos a abrirlo. La caja, como verás, tiene algún que otro daño, pero es leve. Una cortadita por acá, una arruguita por allá. Pero por dentro tenemos todo perfecto. Las instrucciones de uso, la garantía, que la, sí. la pondremos en uso si es que esto no funciona. El receptor del TV Teddy, acá es donde está la magia. No, nunca había abierto esto. Y acá, la caja es bastante compleja. Acá tenemos el susodicho. ¿Podemos decir que hace 30, que después de 30 años... Fue de 30 años o tal vez más, no, la verdad que no me acuerdo de qué época es el TBT Estamos casi a cumplirse 30 está... años esto. Yo calculo que fue el año 95 Acá tiene que decirlo, no me parece que es previo eh. Acá dice 1993 Shoot the Moon eh, 1993 10 Productions Ahora hay que ver cuándo fue acá en Argentina que a ver, salió ahí. Pudo haber sido, mi... no, pero mira qué lindo esto Mirá, querés ver algo lindo? El logo de ATC, Musimundo Y Alto Palermo Shopping Mall Ya vemos acá el target al que apuntaba esto, no? Que no éramos claramente, no éramos nosotros. Chetos, niños pudientes. Adentro nos viene con un video que, mirá, esto me da mucha tristeza. Porque acá decía que podían ser videos de las tortugas ninja. Ah, podía venir con sí, un copurrí de videos. Podía venir con los osos Bernstein, el grillo Chester, que no sé quién carajo es. <risa> O las tortugas ninja. Me muero. Me muero porque me tocó los osos Bernstein, Los osos Bernstein. <risa> Y bueno, es lo que nos va a tocar ver. El video está en bastante buen estado. Tiene algún honguillo, nada más. Nada que mi reproductor de VHS no se pueda bancar. Eh, y la cosa es así. Esto se enchufa al televisor mediante unos cables. Acá vemos los dos cables. Esto no sé qué carajo es que dice access. Eh... Y esto es lo que emite señales al osito Teddy. Y bueno, pero no quiero hablar al pedo, vamos a experimentarlo directamente. Ahora vamos a enchufarlo eh, y vamos a ver qué sale. Primero, otra cosa. Algo que hay que comentar es que gasta una cantidad impresionante. Absurda, podríamos decir. Absurda, ridícula. Una cantidad imbécil de pilas. O será que nosotros quizás éramos demasiado pobres para No, no, como. no, son demasiadas pilas y ahora te lo voy a mostrar. Por ejemplo, para el receptor, que encima hay algo muy lindo que tiene esto. Te voy a mostrar. Esto usa 6 pilas de las comunes, digámosle. ¿No? Y el TV Teddy. Ah, que además el robot también necesita pilas 6 acá. Sí. Más. Y el TV Teddy. <risa> ¿Y es lo que no. usa? <risa> No, Cuatro pero... pilas gigantes, que me ha costado mucho no Conseguir. solamente comprarlas, sino encontrarlas No usa transformador, que me parece una estupidez Eso seguramente para que los pendejos no se electrocuten pero mirá qué lindo esto, esto te demuestra la calidad del objeto eh, Los tornillos vienen con una gomita que impide pero que se salgan, que se pierdan No, que se pierdan los tornillos se impide Vos los destornillás pero nunca se van a salir ¿Ves? Este es hermoso. Este es calidad. Eh... Bueno, vamos a armar todo esto. Verifique que la videocasetera esté bien conectada. Conecte al canal ATC o Magic. ¿En Magic? Atención, el oso TBT solo funciona con videocasetera. No es apto su funcionamiento con video reproductora. No entiendo nada. Con el, su conexión con TVT TV. Realice la conexión que figura en el esquema. Esta conexión no altera el sistema de grabado ni recepción de su TV. Cable con puntas amarillas en IN. Del transmisor a video OUT de la casetera video out va acá, y después de out va acá ahí está. ahora sí como que se retroalimenta, como que sale un cable que viene con otro ahí creo que debería estar eh, logramos enchufar esta mierda ahora, tenemos el videito de los ositos Bernstein y lo vamos a poner el ruido blanco, ¿escuchás el ruido blanco? Poquito perturbador. Lindo que se te prenda solo a las 3 de la mañana, ¿no? ¡Wopa! ¿Se movió? ¡Se mueve! ¿Está hablando? Y supuestamente se volumen más alto Terrible, boludo Hola, me alegro que haya llegado la hora De que podamos ver juntos la tele Porque para mí no hay nada mejor que divertirnos contigo ¿Y bien a dónde estamos? Eh. En el Es un sitio muy divertido para jugar y aprender cosas Incluso para ver dibujos animados ¡Opa! Anthony ya debería haberse desechado de alguno de esos trastos Me imagino que aún ha tenido tiempo oh. ¡Ahí viene Anthony! ¡Oh no! Che, ¿cómo habla el chabón, eh? Cosas muy de nuevo, rájito Ahí viene Anthony mismo No creo que nos haya visto aún ¡Hola Anthony! Bueno, Anthony. ¿sabes cómo funciona esto? ¿Por qué? ¿Sabes por qué Teddy sabe todo lo que está pasando? ¿Por qué? Mirá, está re... re ¿Cómo se dice? Sucio. No, no, no, sucio no. Eh, sincronizado. Está muy sincronizado. El chabón le responde. Este es increíble, ¿eh? Es perfecta la reacción. Bueno, sabes por qué? Hay un pedazo del VHS que nosotros lo podemos ver gracias al ripeo. Lo podemos ver en un costadito, que es una franja gris. En la tele no se ve. En esa franja gris se encuentra la información de la voz del Teddy. Toma, tómalo, tómalo. ¿Ves que lo vemos ahí? Cuando Teddy habla, se empiezan a ver esas rayitas negras. El transmisor le envía sonido a Teddy. Y Teddy se la pasa hablando. Es como mi hijo, chabón. ¿Qué lástima que habla tan, de, tan despacio? y hay una palabra marrón que lleva una T y también una palabra renunciante que empieza por T. Interesante eh, la experiencia de TV Teddy. No sé si va llegando la pena, pero... Yo creo que que haya un robot que después de 30 años hable me parece sí. increíble. Sí sí. 30 posta. años después que el bicho hable. Canta. Sabes que estaría buenísimo? Poder hackearlo y <risa> hacer que... Mandarle señal tipo de radio bestia, o algo así para que diga cualquier cosa el TV Teddy. <risa> estaría increíble, boludo. A mí me parece, la verdad, una experiencia espectacular poder ver, yo no, ni siquiera sabía de la existencia de los ositos Bernstein. Pará de filmar el quilombo que tengo, boludo <risa> eh, Sí, es, es un flash, boludo Ahora, ¿vale la pena gastar tantas pilas para tener este oso funcionando constantemente? Porque yo creo que esas seis pilas no duran 10 minutos más no, van a durar, duran como la de los pianos, porque solamente alimentan la parte. mecánica. La parte sí. mecánica tiene que gastar batería. Eso, eso, la boca y las manitos. Y el. el. Ah, el, pero el teddy no. es el que usa las, las cuatro pilas gordas. Claro, o sea, el bicho sí. solo habla, no gasta nada. El receptor gastará lo mismo que una radio, aproximadamente. Seguramente, seguramente, enchufado Y aparecen los ositos Benstein, no, no aparecen. En algún momento van a tener que aparecer. Ah, vamos a probar algo. Si lo ponemos en, en fast-forward... A ver qué pasa. No, no habla. No le gustó. Está enojada. Se quedó en shock. Pero viste cómo enseguida eh, se quedó ahí... No, Esto no es nada digital, o sea, nunca se va a tildar. Al ser analógico va a funcionar siempre perfecto. Si le ponemos pausa... ah, no tengo control para poner pausa. ¡Ah, esto eran los Berenstein! Sí, sabes que la carita de los Berenstein me perturba un poco Es muy fea De hecho esa boquita la uso para cuando tengo que hacer algún dibujo que sea medio perturbador Me hace caga de risa. ¿De qué te reís, pelotudo? ¿De qué te reís, pajero? Si no es gracioso eso Bueno, eh, lo podríamos ya cortar, ¿no? Porque ver los Berenstein y ¿no? 10 segundos segundos más creo que me va a volver pelotudo <risa> Bueno, Patín, el Teddy me tiene las pelotas llenas, eh, la batería del celular se me está acabando, así que muchas gracias primero por haberme traído esto. Gracias a vos por hacer un video de algo tan importante. Y segundo, gracias por finalmente haber venido a hacer el video, ¿no? Ahora bueno, nosotros vamos a tener que volver a guardar el Teddy en su caja que va a ser un quilombo, como verán. Y después para, para volvemos algo. a abrirlo 30 años después, porque no te olvides eso, lo, lo importante de este, de este hallazgo arquitectónico son los 30 años que pasaron hasta que se volvió. 30 años que pasaron, 30 y 30 ¿quién te dice que quizás logramos hackearlo y hacer lo que diga alguna guarangada? Sería algo maravilloso, totalmente. <ríe> si le gustan los videos que estamos haciendo... Suscríbanse al canal, activen la campanita para saber cuándo hacemos un video nuevo Y si quieren hacerlos el aguante, compartan los videos y el canal con sus amigos y amigas entusiastas del coleccionismo Y síganos en Instagram para ver material que por ahí no tiene suficiente fuerza como para dedicarle un video Y para también estar enterados de cuando subimos cosas nuevas También si quieren ver gameplays de juegos clásicos, estamos jugando Play 1 en el canal de Twitch de Adarsid Que lo tienen también en la descripción del video, todos los links para seguirnos en la descripción del video. Eso fue todo. Y espero que les haya gustado. ¡Chao!